...parada sea en República Dominicana. Por ello, y como Presidente de la República, quiero agradecer el interés y los esfuerzos realizados por todos para que esta conferencia sea una realidad y se desarrolle con éxito en el mes de octubre. Cuentan con todo nuestro apoyo. Como se ha destacado, la Florida Caribbean... Cruise Association es una organización líder sin fines de lucro y compuesta por 22 empresas de cruceros afiliadas, las cuales operan más de 100 barcos en el Estado de América Latina, al tiempo que cuenta con miembros platinos compuestos por autoridades gubernamentales, puertos y otros prestadores de servicios. Esta organización es como una hoja de ruta intachable en favor del turismo y el empleo de calidad. es operación de crucero, es importante que vayan a ver a los dominicanos trabajando en la salida de Amber Coast en Puerto Plata, de Taino Bay en Puerto Plata, del puerto de La Romana, de San Susi aquí, y quiero anunciar también que a finales para finales del próximo año también vamos a tener el puerto en Cabo Rojo en Pedernales empezando allá el turismo por la vía de los cruceros pero también el este próximo mes de julio vamos a dar el primer picasso para el eh, Puerto de cruceros en el mismo Samaná, en el Madrid, trabajando en ese sentido. Trabajando, que trabajando, proyectos también de de, de cruceros que en el, en el讓, la próxima semana esta FCCA representa los valores valores de el progreso el desarrollo el empleo el bienestar en la Florida y también en el Caribe y por eso no encuentro mejor sitio para hacer esta convención en nuestro país porque compartimos objetivos y metas. estoy seguro de que juntos al puerto que todos queremos llegar es el del progreso y el desarrollo compartido, el del empleo, el del empleo de calidad, el del desarrollo social y económico de nuestras regiones y de nuestro país. Como ya dijo Adam, nuestro país ya fue sede de la conferencia anual de la FCC, FCCA en la ciudad de Santo Domingo, en el y sede de la reunión PAMAC-Mutacana-2018. En tenemos una historia de éxito compartido, pero sobre todo tenemos un futuro brillante por delante. Desde la República Dominicana les garantizamos a todos los participantes de esta futura conferencia lo mismo, compromiso, un puerto seguro, unos protocolos serios y respaldados internacionalmente y un esquema de operaciones de primer nivel. Aquí se encontrarán los mejores y también las mejores oportunidades de negocio. La República Dominicana es la casa de todos y estoy seguro que desde hoy y con los aportes que ustedes van a hacer, será la casa de muchísimo más gente. Damos la más calurosa bienvenida a los visitantes que eligen nuestro país como destino turístico, así como también a las inversiones, tanto locales como extranjeras, que nos ayudan a transformar este país. Nadie se asegura de visitarnos, al contrario, y mucho menos de invertir en la República Dominicana. Yo no puedo decir que está de moda y que hemos vuelto para conquistar al mundo desde nuestras y desde nuestros puertos. Lo mejor está por venir y lo haremos con ustedes como aliados. Nos vemos en octubre. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga siempre.